Bueno amigos esto ha sido todo en el video de hoy, si les gustó no olviden dar like, dejar un comentario y suscribirse a mi canal. Recuerden que en mi canal pueden encontrar videos sobre experimentos, proyectos, life hacks y muchas cosas más. Yo soy Rafagui2013, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.